Un saludo cordial, les vamos a presentar en esta oportunidad un programa de e para el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Es la propuesta formativa que estamos presentando en el marco de la Asignatura Dirección Operativa de Proyectos de e -Learn. Esta propuesta está destinada fundamentalmente a la formación interna de tutores virtuales del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales y se inscribe dentro de un panorama más amplio que ellos han trazado para la virtualización. En este sentido podemos señalar que es un Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales como una ONG que hasta ahora ha venido practicando actividades presenciales y que debido justamente a esa necesidad de la transformación digital, de ajustarse a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues se ha visto en la necesidad de plantear su virtualización para cumplir con su misión y ha sido más urgente por el hecho de la pandemia. Los destinatarios obviamente van a ser entonces el personal, el staff, el personal directivo y todos los colaboradores que participan en esta organización. Los objetivos del programa e-learning que hemos planteado y que estamos proponiendo, se refiere a la capacitación y la formación para alcanzar una mayor productividad de 20 personas fundamentalmente, las unidades formativas estarían organizadas en cuatro módulos y el tiempo del proyecto tomaría 18 semanas o cuatro meses y medio, concentrando la actividad de 12 semanas para la formación específica. El equipo de trabajo que va, con que vamos a contar sería el equipo de coordinación del programa, un equipo directivo, un equipo de desarrollo, grupos de apoyo y aliados, todos orientados con un espíritu de cooperación, compromiso y comunicación, en el cual definitivamente la capacitación de este equipo de directivo y de colaboradores va a tener una mayor compactación, empatía y compromiso con lo que es el perfil de servicios que ofrece esta organización. Las variables e indicadores que tenemos para la calidad del programa se refieren tanto a la propuesta misma que está orientada por el modelo ADI, pero también los indicadores de calidad para el programa tecnológico, formación, diseño instruccional, servicio y soporte, porque consideramos que hay que evaluar tanto el aspecto formativo, pero también el aspecto del proyecto específico. El presupuesto que tenemos, estamos presentando aquí que tiene un carácter tentativo, pero tiene las dimensiones fundamentales, y lo más importante en todo esto, la viabilidad del programa e-learning, en el cual la viabilidad económica tiene algunas debilidades y algunas amenazas, mientras que la viabilidad formativa es mucho más grande, lo cual requiere hacer un análisis FODA muy sustantivo que nos permita, a partir de los socios y aliados que tiene esta organización, disfrutar de algunos otros apoyos y compensar eso y hacerlo muy factible Muchísimas gracias y esperamos que este proyecto pueda concretarse y no solamente sea un ejercicio académico para la asignatura. Gracias.